UADC informa, sustentabilidad. La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Agenda Universitaria Ambiental, invita a todos los universitarios a sumarse a la elaboración y entrega de los ecoladrillos, los cuales se elaboran a partir de botellas de PET con desechos inorgánicos. La iniciativa surgió para crear un impacto a nivel mundial al enseñar a las personas a convertir las botellas de PET en ladrillos ecológicos, así como para capacitar a comunidades para construir tanques de aprovechamiento de agua de lluvia y o baños secos. Calidad Académica La Facultad de Psicología de la UADC invita al curso-taller Evaluación Neuropsicológica, el cual se impartirá el 29 y 30 de marzo y el viernes 5 de abril. La evaluación neuropsicológica es un método de diagnóstico que estudia el funcionamiento cerebral y brinda información no prevista por otros métodos de estudio como el electroencefalograma, la tomografía computarizada o la resonancia magnética. Para más información, comunicarse al 044 844 283 7268 y 844 212 2037 el Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas de la Universidad Autónoma de Coahuila convoca a estudiar la maestría en hidrocarburos para el periodo 2019-2021. El egresado será capaz de solucionar problemas relacionados con la geología y prospección de yacimientos convencionales y no convencionales, generar proyectos de exploración geológica e innovación de métodos y técnicas de exploración a través del dominio y el uso de las herramientas y metodologías de investigación científica. Para más información, escribir al correo contacto arroba portalsiga.com o en el teléfono 01-861-614-7219. Si eres maestro, investigador o alumno de posgrado, la revista Ciencia Cierta te invita a colaborar enviando artículos de investigación. Ciencia Cierta es una publicación trimestral universitaria de divulgación científica, cuyo objetivo primordial es promover y difundir el conocimiento científico, tecnológico y humanístico de los trabajos que generan los investigadores de la UADC y más recientemente se promueve el espacio para presentar colaboraciones del público en general. Los interesados pueden mandar sus artículos, a divulgación cgepi.uadc.edu.mx y cienciacierta.uadc.edu.mx Cultura El área de posgrado de la Unidad Torreón te invita a participar en el Encuentro de Divulgación Científica Unidos por Viesca, que se llevará a cabo el miércoles 27 de marzo en la Infoteca de Ciudad Universitaria de Torreón. Los temas que se abordarán son desarrollo económico, sociedad y cultura y sustentabilidad. Las ponencias presentadas se analizarán y discutirán en la modalidad de conversatorio general por área temática. Informes al teléfono 871-729-3200 o al correo electrónico posgrado ut .mx. Internacionalización la travesía a Singapur, China, Aprendizajes para Guanajuato fue el título de la charla presentada por la Coordinación General de Innovación y Desarrollo Productivo de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la que se presentaron estrategias innovadoras de dichos países para competir globalmente, en particular en el sistema educativo y el de la innovación, y de cómo México puede tener la oportunidad de dirigirse en el mismo camino. El rector Salvador Hernández Vélez se reunió con los estudiantes que viajaron a Austin, Texas para asistir a la Conferencia de Liderazgo Estudiantil y desarrollar el potencial de liderazgo de los estudiantes en educación superior. De Unidad Saltillo, Andrea Bernal González, Agustín Gándara, Eutiquio Cruz Yutani y Alfonso Santoyo León Rodríguez. De la Unidad Torreón, Anuar Hernández González y de la Unidad Norte, Jessica Cárdenas Torres y Estefany Valdés González. Vinculación por ser un espacio universitario que promueve la lectura, investigación, la generación y adquisición de conocimientos, así como la convivencia entre alumnos y docentes, la Infoteca Campus Arteaga celebró su tercer aniversario con dos exposiciones, entrega de reconocimientos a los usuarios más frecuentes y el corte del tradicional pastel. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.